Kimi holis, ah. cómo están chicos bueno estoy acá en mi casa, me estoy arreglando porque hoy es día de Tortu Fest con Martín, Sirio y todos los chicos de Martina Celestina segunda temporada nada, eh, estoy sencillita porque yo soy sencilla ok estoy con... ¿cómo se llama? Pantalón, pero este llevan un shorts para cambiarme a Jack porque está haciendo mucho frío Justo ayer bajó la temperatura, desafortunadamente hacía un calor re lindo Y nada, hoy tocó frío, pero nada, adentro no cambiamos y ya fue chicos Así que nada, estoy acá con Trini Ah, no mostré a ustedes, ahora tengo una gatita, mira qué linda mi amor, Trini Decile hola Dale, decile hola bueno, nada eh, Tengo que salir ya, ¿qué hora es? Ay Dios, ¿qué hora es? Bueno, tengo que salir ya porque yo estoy atrasado Nos vemos Bueno y acá yendo a la parada Para tomar el 67 A Palermo Para ir a la Tortu Fest Y me di cuenta que no tengo barbijo Y ahora me parece que en el colectivo Hay que ponerlo sí o sí Así que nada chicos Ya fue Nada chicos, ya fue, no tengo barbijo, que deje de hinchar, ya no existe más, más covid Deja de hinchar, anda a tu casa <risa> Nada, eso y estoy con el look de frío porque Ay, odio el frío chicos, odio el frío Pero bueno, eh, Argentina es así, hace mucho frío ahora Es de mi cole, no sé si está viniendo pero ojalá venga rápido porque estoy atrasado Hola, ya estamos acá con Juli yendo Hoy es día de fiesta con Martina ¿Qué está, ¿Qué está pasando? Perdón, perdón. es la gente, ¿qué dicen? ¡Afuera! ¡Ah, ¡Afuera! ¡Ah, fuera! ¡Ah, fuera! ¡Ah, ¡Ah, fuera! ¡Ah, ¿Qué es fuera! Chicos, bueno, esta marca y la pasaron bien en la primera sesión. La pasamos genial. La pasamos bien. Hay más tres y horas. mejor y la vamos a pasar en la segunda. Obvio. Sin el beat, pero la pasamos bien. Bueno. Excluido, pero bien. Pero bien. Yeah. Bueno, después charlamos eso porque la verdad que hay que vendirla un poco. ¿Qué pasa? Ah, no, no. Pero somos, bueno, una, uh, somos no, una banda, no, no. tenía razón. Sí, sí, se verdad. hizo mala lista. Sí, sí. Poco, la verdad, claro. claro. Si agregan gente además, bueno. bueno, hay bueno. que recortar, hay que hacer ajustes de gobierno. Ah. No hablamos de cosas. No, no, no, para <risa> nada. <pero, risa> bueno. bueno, y esta máscara también con Lenny vino de su función. Aquí, muerta, pero vine. Gonza, Olé. un beso a los fans del mundo. Hay una fan nuestra de México. Ay, la vamos a comer. Carísimo. Bueno, está acá Gonza, que pediste. Ahí estoy. Hola, fan brasileña Brasilera, vengo no de México. De México. De México. También, un besito. Ah, bueno, estoy pero de Brasil también hay. Con luz de comunidad de Ah, ¿estás Sí, para el blog de Lucas. Sí. Ay, un saludo a todos los seguidores de Lucas. Ay, la pila. Un calor. Sí, sí. Que que sí, un, Ay, calor un calor. la, la, la tortuga, un la calor. La un la la tors, la un calor. La Hola a todos. Julia. Bueno. Ah, es que el luz. Salud ah, acabo, no, no ves no nadie. No, no, no, no, no. ¡Oh, no! Ah, Samila. Ari. Ari. ah Ari. Ari. Ari. ¿Qué? ¿Puedo de Para mi y blog? ¿Qué Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Ari. Para Ari. Ari. No. Sí. ¿Qué ¿Te lo besaste o te lo de hoy, de hoy, de ah, va a bailar anoche. Bueno, mejor... La verdad... Está loco, la verdad. Está loco. que llevamos... Sí, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, va no, no, no, no, no, bueno, no, de no, no, no, no, no, Bella, muy joven 30 años, no, 36 Bueno, joven, yo tengo 29 hace que una semana ¿De qué señor sos? No, está bien, el Leo está bueno, está bueno. Sagitario Ahorita la joda, los mi mamá es Sagitario. Ah, hice un amor, ¿cuándo sale tu mamá? Ella el 9. Yo el 15, de diciembre. Sí, porque el fin de noviembre, y sí, pues, sí, sí. Román me Román Capricornio... Sí, ¿Dónde está mi nene? Está ahí sentado. Va, estaba. ¿Está ahí? Bueno chicos, eh, nada, después vamos a ver si hablamos con Martín, pero... Estás colegiana. ¿Voy viniste así? No. tengo buen día. Bueno, ya es día siguiente. Eh, no, llegué a casa matado Me dormí Así que no terminé el blog Y la verdad tenía Medio de duda si lo, si lo iba a subir Todavía no sé Porque la verdad La fiesta en sí no fue como pensábamos Así que, o sea No sé Puede ser por estar muy cansado Porque trabajé mucho Pero pasaron cosas, así que Nada, igual la mejor onda con los chicos, los quiero mucho Muy lindo volver a verlos Y nada, eso Espero que les haya gustado, el video no va a quedar tan, tan grande Pero les pude mostrar un poquito de cómo fue la fiesta ayer Y eso, Martín es un genio y lo quiero mucho Y esa semana lo voy a ver en teatro también Así que nada un beso a todos y hasta el próximo. Chao.